En el vídeo de hoy, lo que haremos será girar una ruleta. Y lo que toque no lo vamos a poder tocar en Stumble Guys. Vamos a ver si ganamos. Así que nada, vamos a girar la ruleta: 3, 2, 1. Ojito a ver qué color toca. Vale, espero que no toque amarillo porque suele tocar mucho amarillo. A ver. No, no, por favor, no, por favor. Amarillo. Ha tocado amarillo. A ver qué tal lo hacemos. Vale, vamos a elegir nuestra skin. Con esta me vale. Y vamos a darle a jugar. A ver qué toca. Vale, a ver qué toca. Ojito, por favor, que toque uno que no tenga muy amarillo en el suelo. Es que si tiene en el suelo, directamente hemos perdido. En cuanto perdamos, termina el vídeo. Así que vamos a ver qué toca. Vale, es naranja. La plataforma es naranja. Vemos que no podemos tocar ese muro. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Le empezamos la partida, perfecto. Vamos a intentar ganar, eso es obvio. Esto es naranja, chicos. No, vale, esto es naranja. El borde si izquierda que tiene un tono amarillo. Y, la, y el bloqueo también. Esto no es amarillo, perfecto, es naranja. Cuidado con, la, con el muro tú que me da aquí y es, y es amarillo, cuidado Vale, esto sigue siendo naranja Muy bien, es una naranjita chicos No me, no me troleéis, es naranjita Perfecto, seguimos, la bola si me toca estamos fuera Si el... ¡Oh, ¡Cuidado! No me puedo tocar nada, no me puedo tocar Casi me toca, casi me toca Vale, patadita, cuidado Vale, bien. Esto que no me toque. Que no me toque, ahí está. Perfecto. Pasamos. Primera ronda, superada. Solo espero que en el siguiente mapa no me toque nada amarillo. Porque si no, no me jodáis que esto no vale. O sea, literalmente esto no vale. Eh, la plataforma no vale. Vale, siguiente ronda. Vamos a ver si conseguimos pasar a la final. Pero ya os digo, los pro tips siempre están activos. Así que nada, vamos a ver que nos toca. Fútbol Vale, que yo sepa, no hay nada amarillo. No hay nada amarillo. Pues nada, pues ronda pasada. A ver si ganamos, ya te digo, a ver si ganamos. Vale, primer gol. Vamos a ver si metemos gol. Ahora bueno, ya os digo, ronda pasada. Ojito, que no metemos, me cago en todo. Vale, chicos, esto es un la zuma, momentina zuma. Momentina zuma, momentina zuma. A ver si conseguimos. Vale, por favor, no la caguéis, no la caguéis Ahí está, la he cagado yo. Las cosas como son, la he cagado yo. Vale, cuidado. Fútbol es lo que pienso se me da del mundo. Yo creo que muchos de vosotros también. Ojito este tiro. Cero no puede ser. Voy a, a descender. Voy a ir a defender, no puedo, no puedo atacar. O sea, literalmente no me puedo controlar Vamos, pido esta y voy a defender. No, parad, parad, parad. Que no metan, que no metan. No meten, no meten. Soy Sergio Ramos. Soy Sergio Ramos. Ir arriba, chavales. Conmigo está defendida la portería. Vamos. Ir para arriba, arriba. Arriba, equipo, arriba. Soy Marcelo. Soy Marcelo en el ataque. Ojito. Uf. Vale, esta pelota. ¿Le viene? Perfecta. Gol gol, gol, gol, gol. gol Ahí estamos. Ahí estamos. 1-1 en el marcador. Por Dios. Vale, me la llevo, me la llevo, me la llevo. Me voy a pegar y que mi colega se la lleve. Esa pelota no puede meterse. Tengo que ir a defender. No. Vale. No ha sido gol de mirado Vale, chavales. Sacar esta pelota. Sacarla bola. Sacarla. No me lo puedo creer. Mi equipo es malísimo. Vale, Jaime. Es tuyo. Es tuyísima, es tuyísima No me lo puedo creer, vamos a perder 22 segundos, 22 segundos Me creo que vayamos a perder en la, justo la segunda prueba, tío Vamos, por favor, soy Benzema, soy Benzema Por Dios, son tres balones, quedan 6 segundos 5, 4, 3 2, 1 No, chicos Pues bueno, chicos, no he conseguido ganar, ya os digo hasta bien, dejarme retos en los comentarios Para saber qué vamos a hacer de siguiente reto, pero ya os digo F en el chat ha tocado fútbol Pues ronda pasada, a ver si ganamos, ya te digo, a ver si ganamos